Rápido tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo antes de que comience si te gustaría tener el pase de batalla gratuito de la próxima temporada del juego En cambio si no dejas un buen like pues Epic Games devolverá todas tus skins al pozo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 Vendrán contigo Chicos, en segundo lugar lo único que vais a tener que hacer es comentarme debajo en la sección de los comentarios Cuál es vuestro ID de Epic Games y ya estaría, ya estaríais participando hermano, mira que fácil y sencillo tío Empezamos con el vídeo Chavales, ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y es que chicos, este es el segundo vídeo del día de hoy Ya que acaba de salir ahora mismo cuando estáis viendo este vídeo El segundo teaser de Fortnite para la próxima temporada número 2 Así que chicos, no os perdáis ningún detalle porque os prometo que os va a encantar. Este vídeo no lo voy a alargar, de hecho, solo vais a escuchar el audio y vamos a traducirlo simplemente. Así que chicos, prestar atención a lo siguiente. Agency Recruitment Drive is a go. Happy hunting, agent. Agent, oil rig operation confirmed. Y es que, chicos, este audio significa lo siguiente. Agency Recruitment Drive is a Go. La campaña de reclutamiento de agencias es una oportunidad. Felices agentes de caza. Agentes, se confirma la operación de la plataforma petrolera. What the fuck? ¿Qué cojones significa esto? Chicos... Espero que os haya gustado, os dejo con el hype en el cuerpo, pero quiero que me comentéis ahora mismo todos y cada uno de vosotros qué opináis acerca del segundo teaser y qué creéis que es y por qué se escucha de esta manera. Os voy a estar leyendo a todos y cada uno de vosotros, así que chicos aprovecharlo porque a los mejores les daré un buen corazón. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Chao!